Bueno, pues Democracia Real ya eh, he estado trabajando en este grupo desde el, el inicio, cuando surge la primera reunión aquí en Málaga, anteriormente en torno a un mes y medio antes del 15M. Eh, todas las propuestas vienen de, desde un grupo de Facebook, donde se creó una plataforma de coordinación de promovilización ciudadana para iniciar el, el movimiento que a luego a su, nos ha sorprendido gratamente ¿no? Como ha salido. El tema es que desde el principio se tuvo en cuenta los movimientos árabes para crear una estrategia en red, ...de construcción de energías que juntas pudieran conseguir un, un cambio... ...en cuanto a las conciencias y el despertar de, de, la, de la ciudadanía... ...y para ello pues las redes sociales han sido fundamentales... ...y se ha seguido ese modelo... Eh, ...ya desde el principio se lanzaron unos cuantos hashtags... ...que son exactamente unas palabras que se convierten en un topic... ...y pueden llegar a ser un tenex topic cuando son los más, los más trabajados... ...y esas palabras iban en concreto en torno al nombre... De ...Democracia Real Ya, que no era el nombre de la plataforma... ...en su origen, y bueno, pues todo lo que se quería construir... ...y esos, esos ocho puntos que Democracia Real Ya lanza... ...en un previo consenso que se había creado en un grupo de Facebook... Entonces ...a partir de ahí, eh, esa importancia y esa red creada... ...en torno a todos los nodos que surgen en, todo, en toda España... ...y luego posteriormente internacionalmente... ...pues se va creando una estrategia en red... ...que va resultando muy efectiva... ...puesto que la, la comunicación eh, se acelera y se exponencialmente... ...y todos los hechos que van pasando en la calle... ...van mm, repicando en la red a una velocidad vertiginosa... ...y creando una, energía, una sinergia y una energía mm, de... ...de empatía con lo que estaba ocurriendo en la calle ¿no?... ...entonces esa importancia es tanto para eh, crecer el movimiento... ...ha sido fundamental, las redes sociales... ...tanto Facebook como el Twitter... ...como para poder retransmitir a, al momento lo que está sucediendo... ...en, en los eventos, o en las acciones, manifestaciones, etcétera... ...que se han llevado a cabo... ...esa importancia se tuvo en cuenta... ...como he dicho antes desde el principio... ...y sigue siendo un arma fundamental... ...para que el movimiento siga creciendo, expandiendo... ...y siga consolidado... Y además permite, pues eso, eh, lo que los medios no nos dan voz, nosotros tenemos las redes sociales para darlas, para crecer, para compartir, incluso para crear mmm, nuevas estrategias, para crear eh, nuevos conceptos y enfocar la realidad desde un punto de vista crítico como nos interesa y para las, las acciones que se están realizando. Entonces, ante todos los fenómenos que han ocurrido en, esto, en estos meses, pues realmente el hecho de que la calle la gente estuviera eh, al, tent, al tanto de las redes sociales eh, con un móvil como un arma fundamental de comunicación, podía ir transmitiendo todo lo que estaba ocurriendo en un sitio y podía convocar incluso a otras personas a que, ocurries, a que atendiesen al hecho. Eh, por ahí viene la dimensión que ha tenido, por ejemplo, Acampada Sol como, como, como retransmisión de evento. Pero el tema de, de Democracia Real ya es que consiguió que cada nodo de cada ciudad tuviese cierto potencial de transmitir lo que ocurría en esa ciudad y las nuevas convocatorias porque lo que sí siempre se ha preocupado mucho de democracia real es de coordinación a nivel estatal y por ello era fundamental que las redes estuviésemos unidos a través de una plataforma en la que trabajamos y la difusión en Facebook y en, en Twitter para que las acciones y la estrategia, digamos, de, social en las redes fuera común y si siguiera una misma pauta. No sé sí, un sí, sí, estupendo, me me rayo, vamos, es que es me super... <risa> Y súper amplio. Bueno, en realidad es eso, o sea, quiero que me cuente un poco eh, cómo todos los nodos eh, están conectados, cuáles son las redes sociales que sí. más se usan. Eh, ...en un principio, claro, todo el trabajo se, se generó en Facebook... ...y, y bueno, se, se difundía por Twitter... ...pero Facebook no es una herramienta para el trabajo... ...sino como para la difusión. ...por ello mismo, eh, desde varios grupos... ...que ya mantenían una actividad previa de acción... ...pues se conocía la herramienta N-1... ...que está en la, en la red de Lorea... ...una red independiente, libre... ...y hecha específicamente para la acción social y política... ...y a partir de ahí se creó un, una semilla específica... ...dentro de Lorea, que se llama Red Rí. ...en esa Red gris solamente es para trabajo... ...de democracia real ya... ...y está compuesta por todos los nodos ciudad, eh, de cada ciudad... ...y los grupos de trabajo que se han, que se han implementado... Eh, ...dentro de ella, y bueno, esa red permite... Un, ...una forma de trabajo porque está pensada para ello... ...en cuanto a la forma de trabajar con los pads ...que se pueden abrir de la misma red... ...también tiene un chat... Eh, ...y muchas herramientas que permiten... ...el trabajo colaborativo sin perder los hilos... ...y sin perder eh, el control de lo que estamos haciendo... ...y que estamos construyendo... ...mientras que el Facebook es muy dispersivo... Eh, ...se forman conversaciones eternas a veces... ...que no permiten elaborar documentos, elaborar acciones... ...y cosas concretas que son necesarias para, para dar impulso... a. ...al movimiento. Y bueno, pues para acabar... Eh, ...quiero que me digas qué significa... ...o qué ha significado, qué está significando... ...el movimiento 15M para ti. Bueno, pues una gran alegría por supuesto... ...y una esperanza, una esperanza muy fuerte... ...de que realmente... Eh, ...la gente tiene capacidad y cree en ella... ...en que las cosas se pueden cambiar... Yo no he tenido duda casi nunca, pero aún así a veces era, era muy deprimente cuando veías que no contabas con apoyos suficientes para, para acciones importantes que necesitabas enfrentarte a la realidad. El ver que personas que nunca se habían planteado o que simplemente eh, no entraba en su, en su cotidianidad, la acción, la acción política y social pues te da el perfil de que tú puedes ver que hay mucha gente que realmente lo siente, lo sufre y que está dispuesta a aprender y a cambiar las cosas porque lo que está ocurriendo es eh, tremendo, tremendamente injusto. Y como decía el otro día, yo no estoy indignada, yo estoy dolida por las injusticias y me mueve más que la ira la razón y la empatía. <risa>